El día de ayer se comenzó a viralizar un video de una cuenta recién hecha en TikTok. Es una chica que había anunciado que ella tenía las conversaciones que había tenido Devani con una de sus amigas aquella noche. Sin embargo, estos mensajes habían sido borrados, pero dice ella que los iba a recuperar. Devani Escobar, a Devani Escobar la mataron, fue un homicidio y en esto están involucradas sus amigas ellas saben y están involucradas en el asesinato porque hay mensajes en sus teléfonos que borraron los cuales están comprometidos con el asesinato de Devani pues bien en esta misma cuenta se subió un video donde ella misma muestra los mensajes que tuvo Devani aquella noche de su desaparición con una de sus amigas y lo que tiene que decir es verdaderamente macabro. Yo no sé si esto pueda ser real. Yo no iba a hacer caso sobre este video porque no pensé que esto pudiera salir a la luz, que fuera verdadero. Pero les voy a decir al final de este video por qué sí le hice caso y por qué sí estoy haciendo este video. Primero quiero que vayamos a ver el video que ayer se hizo viral de esta chica. Que desconocemos quién sea, se cubre el rostro, pero que da información sumamente importante, si es que esta fuera verdadera. Vamos a ver el video. Estamos aquí con lo del caso de Devania Escobar, que fue lo que realmente sucedió. Aquí muchas inconsistencias, sus amigas están mintiendo, ¿Por qué? porque ella sí vio a Devania las últimas personas que vieron a Devani y ellas la fueron a alcanzar en el lugar donde ella se bajó del taxi aquí está un mensaje se los voy a mostrar los mensajes recuperados del whatsapp de su amiga su amiga la que tiene el pelo corto y tiene rayitos de ese teléfono fue donde se recuperaron los mensajes ella los eliminó y esto se fue a la nube internet pero como saben recuperar los mensajes de whatsapp es algo muy sencillo y si sí es posible aquí les tomé foto a todos los mensajes que se recuperaron se los voy a estar dejando dice en serio se fueron sin mí Dijeron, siempre te pones sangrosa, ¿No? no tenemos que estarte aguantando, no es nuestro pedo, regrésate como puedas, dile al jaguar. Ella le contesta, güey, no tengo pila, ese tipo me da miedo. Le contesta, mmm, te mando un Uber, te aviso cuando está afuera. Ella contesta, ok, está a las 3:46 a.m., no hice el control de 3.46M, eh, creo que no se alcanza a ver bien. Después le ponen ya llegó a las 4. Ella les pregunta, le pone no, ya casi llega hasta a 2 minutos. Vete saliendo. Ella a las 4.13 am le manda un mensaje donde dice, el conductor está extraño. A todos ves extraño, ya o sea, relájate. Le mandan a las 4.15. A las 4.15 ella le contesta no, está extraño, en serio. Ella le.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 eso es lo último que sabe de ella ellas fueron ahí también hay otros mensajes mensajes que voy a mostrar en mi próximo video de ella con otra amiga y con el dichoso jaguar aquí lo que realmente pueden salir muchas yo tengo la teoría de qué fue lo que pudo haber pasado y se los voy a dar en el siguiente video les voy a estar mostrando todas las pruebas y voy a dejar las imágenes así que toda esta conversación parece que es muy real, la verdad se puede distinguir eh, la personalidad de cada una de las chicas y también este hombre misterioso llamado el Jaguar ¿Quién sería ese hombre llamado el Jaguar? Desconocemos y por eso yo mismo no quería subir este video pensé que era una chica que se estaba inventando esto pero en la madrugada me sucedió algo que me hizo hacer este video y es que mientras yo dormía recibí un mensaje anónimo a mi correo en donde me decían dos nombres uno es el nombre del dueño de la empresa Alcosa no le tomé importancia, ya sabemos que a, a la empresa Alcosa se le había señalado porque se pensó que Devani había entrado ahí, no sentí que ese mensaje tuviera importancia, pero el siguiente nombre, el siguiente nombre tenía el alias del jaguar. Y no solo eso, menciona también que tiene una empresa ahí mismo en Escobedo, que no les puedo decir el nombre tampoco de la empresa porque ya estaríamos llegando a, a quién se refieren estas personas. Es bien curioso y bien Extraño que el video de esa chica Donde muestra los mensajes Mencione un tal jaguar Y que este anónimo que me llega a mi correo También mencione a alguien Con el apodo del jaguar El nombre se los voy a tapar Voy a mostrarles la imagen Les voy a tapar el nombre de esta persona Porque en, estaríamos señalándolo como el asesino Realmente estaríamos Sabiendo quién es el asesino, si esto fuera verdadero Voy a tapar su nombre y también el nombre de la empresa de esta persona eh, Porque si les digo, aunque sea un poco del nombre de la empresa Sabrían qué empresa es y lo relacionarían inmediatamente Y entonces no quiero comprometer No quiero comprometerme a decir el nombre o señalar a la persona que pueda ser el asesino Porque no me compete Porque no estoy completamente seguro Que los mensajes que esta chica mostró De la amiga con Devani sean verdaderos Pero lo que sí hice Es que busqué la empresa De esta persona llamada El Jaguar O mencionada como El Jaguar Y efectivamente está muy cerca Del hotel donde se encontró Devani Está muy cerca del lugar donde desapareció Devani. Esto me ha puesto a pensar en el que tal vez si sí tengamos ya el nombre del asesino, si es que esto fuera verdadero. Pero esto de verdad es mucho compromiso y por eso no puedo dejar a la vista el nombre de la persona ni el nombre de su empresa pero yo corroboré eh, que esa empresa existiera y sí existe. La encontré tanto en internet como en el mapa y está muy cerca de donde desapareció Devani. Otro punto interesante que puede unir estas dos historias, los mensajes que presentó esta chica y el anónimo que me llegó esta madrugada. Y es que en eh, los mensajes se menciona que las, que las chicas le mencionan a Devani que se encuentran cerca del lugar, que si la espera ahí, ellas llegarían por ella con el jaguar y que se comportara con él o algo así, es decir que el jaguar las iba a llevar a recoger a Devani y que Devani pues tenía que portarse de una forma bien con este sujeto, entonces me pongo a pensar que si las chicas en ese, en ese mensaje mencionan que estaban cerca de donde Devani estaba, es porque se encontraban seguramente o en la empresa de esta persona, que yo ya revisé en el mapa, o en el mismo hotel donde terminó Devani. Si las chicas, sus amigas, estaban con este tipo jaguar en el hotel, es muy seguro que hayan ido por ella en un auto, y que la hayan introducido al hotel. Por eso los del hotel no se dieron cuenta cuando entró. Si es que haya entrado. Y pues posiblemente estuvieron en alguna habitación. Porque realmente esta chica merece que se le haga justicia. Sus amigos le tienen mucho envidia. Y realmente es que ella la tenían. en una habitación del hotel. A ella la mataron. Y la tiraron a la cisterna. Pero ella nunca se ahogó. A ella la asesinaron. Y dos personas fueron las principales. Otra no le pegó pero colaboró. Entonces eres igual cómplice, no te preocupes. Si realmente quieren encontrar quién lo hizo, ahí están entre esas tres personas. Uno de ellos, el varón, trae un tatuaje en el pecho como si fueran tres personas las que, mmm, como decirlo, participaron en alguna forma en que Devani estuviera en un lugar solitario y vulnerable, ¿no? Directa o indirectamente. Eso es lo que pudiéramos armar con estas dos pistas, la de los mensajes y la del anónimo que me llegó esta noche. Sin embargo, ocurre algo mucho más misterioso, y es que, eh, el papá de Devani ya se presentó junto al gobernador y extrañamente a pesar de que en el sepelio de Devani el padre todavía decía que no creía en la fiscalía y que él estaba seguro de que había sido asfixiada y que había sido pues un y que Devani había sido asesinada pues bueno ya en la presentación que tuvo con el gobernador Salió muy tranquilo el papá y dijo que efectivamente Devani había entrado, entrado sola al hotel. Había caminado de forma derecha sobre la barda y había terminado en la cisterna. Es decir, lo que se nos había mencionado según las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al papá? No quiero decirlo de esta forma, pero muchos lo mencionan le llegaron al precio, el asesinato tiene que ver con personas poderosas ahí en, en Nuevo León, en Escobedo. ¿Qué sucede? Que el padre ahora parece callar y parece quedarse con la versión de las autoridades, la versión absurda de las autoridades la está creyendo Ahí tenemos estas pistas de un tal jaguar que pudiera ser el asesino, del cual no puedo decir su nombre, ni tampoco el nombre de su empresa, porque inmediatamente sabrían dónde está y quién es. Y a mí no me consta, a mí no me consta que esos mensajes sean verdaderos. Y no sé por qué alguien me haya mandado el nombre de estas dos personas en un anónimo en mi correo. ¿Ustedes qué opinan? Quizá debamos o es tiempo de darle carpetazo a este caso, pues tengamos que dejar el caso en paz. Lamentablemente así se ha manejado muchas veces eh, el gobierno, las autoridades y hay muchos casos que terminan sin justicia. Muchos, quizá un 80% no hay justicia y en este caso parece que va a quedar... ...en esta situación, así que la pista que nos llevara al asesino... ...apodado el jaguar, quizá ya no sea perseguida, ya no sea investigada. Escríbame en los comentarios si sería bueno seguir... ...adentrándonos a este misterio, el misterio de la muerte de Devani. Cualquier otra cosa que tenga información, se los voy a dar a conocer igualmente en este video, en todas mis redes sociales, pero pues ahí tenemos un nombre para perseguir, el jaguar, ¿Quién es el jaguar, será el asesino, no quiero señalarlo yo, pero estas pistas extrañas que han salido, pues así parece indicarlo,